Bueno, pues mucho más que radio, mucho más que información, también consejos de amor aquí en Radio Futuro con Juan Bustamante, llega el martes y nos visita a través del teléfono, a través de su sesión los consejos del doctor Amor. Por lo tanto, muy buenos días, Juan. Hola, buenos días. Bienvenido una semana más. Gracias, un placer como cada semana. Pues para nosotros ya sabes que también, también es un placer y un honor tenerte cada semana aquí con nosotros con estos sabios consejos que desde tu experiencia, bueno, pues nos traes aquí a Radio Futuro cada semana. Hoy, Juan, ¿cómo saber que te miente? ¿Hay alguna clave por ahí, no? Claro, porque, tú pues, sabes, aquí no nos miente nunca nadie, entonces, como estas cosas son nuevas, sí, sí hoy voy a dar tres puntos clave de, para intentar averiguar cómo esa persona nos está mintiendo. Uh -huh. Bueno, pues cuando quieras nos da el primero de ellos, a ver cómo lo podemos pues, averiguar. Sí. Sí, sí. Una persona que miente, pues se le nota en varios, en varios aspectos, entonces es lo que voy a comentar yo ahora. El primero, por ejemplo, una de las primeras señales que te dice que esa persona te está mintiendo es que se pone nervioso o nerviosa. Cuando te está contando algo, pues eh, se le nota claramente, pues eso, que está un poco alterado o alterada, se toca mucho el pelo en el caso de las mujeres, se toca mucho la cabeza en el caso de los hombres, o mm -hmm. mueve mucho las piernas. Eh, entonces, mmm, está claro que cuando te están comentando algo o te están contando algo y esa persona está más nervioso se da cuenta es porque está intentando que no le pilles la mentira. Y por eso está en esa situación de un poco de, de nerviosismo, diciendo, ay, a ver si me va a coger, eh, a ver cómo lo cuento para que no se dé cuenta. Sí. Y por eso se ponen así. Entonces, tal sería una de las primeras señales claras de que la persona lo que nos está diciendo o lo que está haciendo no es verdad. Por Exacto. ese nerviosismo. Porque si tú no has hecho nada, evidentemente, o estás tranquilo y, y estás muy relajado y no muestras ningún tipo de nerviosismo. Y cuentas las cosas con naturalidad, ¿no, Juan? Que a veces el buscar muchas palabras así un poco raras, digamos, también denota un poco que, que estás mintiendo, ¿no? Porque no sabes cómo expresarte ni explicarte. Claro, eh, cuando tú no has hecho nada malo, sí. de lo que sea, ...tú tienes la conciencia muy tranquila... ...y al tener la conciencia tranquila... ...pues estás tranquilo... ...y estás relajado... ...entonces una persona que con la que tú estás hablando... ...y, y la ves que está como muy inquieta... Uh -huh. ...es porque algo le pasa... ...y en este caso es porque lo que te está diciendo... ...no es verdad... ...y está con ese nerviosismo de decir... ...bueno voy a intentar disimular... ...para que la otra persona no se dé cuenta... ...de que lo que le estoy diciendo no es verdad... ...y por eso esa actitud... ...entonces cuando alguien está así demasiado alterado... ...demasiado nervioso... Algo está escondiendo y ya sabemos que cuando alguien esconde algo, nunca es nada bueno. Uh -huh. Bueno, pues ante el nerviosismo puede ser que nos esté mintiendo. Exactamente. La segunda señal, pues cuando se contradice en las cosas que está diciendo, cuando yeah. te dice, no, yo mañana me voy a quedar en casa porque no tengo ganas de salir, porque prefiero hacer mis cosas y demás Ya te enteras de que... Le llamas, a lo mejor le escribes y te dice pues mira, he salido a hablar una vuelta, pero tú no me dijiste que te ibas a quedar casa. Sí, pero es que al final si sí me entraron ganas o al final vi que casa estaba mal. A ver, algunas veces, pues es verdad, pero a veces cuando te dice una cosa y hace lo contrario, evidentemente te está mintiendo y sobre todo eso, te está demostrando que no es una persona muy legal, que no es una persona muy transparente y que sobre todo, eh, pues eso, está haciendo cosas que es eh, la que te está mintiendo, no está diciendo la verdad, claro. ni está actuando bien. Además, Juan, lo que hemos dicho muchas veces, para mentir hay que tener muy buena memoria. Y si te contradices es porque no te acuerdas ya ni de lo que has comentado antes, ¿no? Bueno, no te acuerdas o no te quieres acordar, porque hay mucha gente que mintiendo sí. también eh, tienen la memoria selectiva, se acuerdan de lo que quieren eh... y les interesa, y olvidan lo que quieren y les interesa. O sea que también la gente mentirosa eh, se acuerda de lo que de eso mismo, de lo que quiere, y de Ajá. lo que no quiere hace como que se le ha olvidado. Eso también pasa mucho y eso te dice claramente por esa persona no es nada legal. Pues sí, también es otra... Bueno, otra de las claves, las contradicciones. Bueno, podríamos incluir en esto incluso cuando sí. te da demasiadas explicaciones, porque se contradice y luego te da muchas explicaciones. Sí. Esta... Está está justificando continuamente y te da eso para decirte que ha hecho lo de salir de casa y ahora te empieza a contar una película porque es que aquí no me llamo un amigo no es que resulta de que decidí salir no con eso entonces cuando tú ves que te da eso muchas explicaciones para contarte el motivo también es un síntoma de que te están mintiendo porque lo que hemos dicho antes si tú tienes la conciencia tranquila basta con que le digas pues mira, al final he salido de una vuelta porque me encontraba un poco agobiado en casa. Ya está. Ahora si ¿sí empiezas, no, he salido porque es que me llamó un amigo, resulta de que me dijo que fuera, porque el amigo si no estaba solo, no sé qué, no sé cuánto, y dices tú, uy, qué bola me está metiendo. Entonces, <risa> sí. cuando te mete una bola así grande, dices tú, malo, mal asunto. Bueno, pues se contradice, te da muchas explicaciones. Síntomas también de que puede estar mintiéndonos. Sí, exactamente. Eh, además que siempre cuando nos pasa que alguien dice todas estas cosas, se nos activa ya un poquito la alarma y el radar y decimos, uy, esto a mí no me está oliendo bien. Esto mmm, me extraña a mí, esto no me da buena estima. Y al final, la mayoría de las veces, pues cuando tenemos sospechas, se acaban confirmando. Uh -huh. Bueno, pues nos queda otra, otra señal, Juan. Sí, la última más importante sería cuando le echa la culpa a los demás. Eh, es decir, cuando ha pasado algo, eh, ves tú que te ha mentido, le descubres o la descubres y eh, la culpa siempre es de todo el mundo menos de él o de ella. No porque fue él, no porque fue ella, no porque fue la gente, no porque fue de esto, porque fue lo otro. Entonces, eh, bueno, así tú cobarde, como ya hemos dicho algunas veces, y te está mintiendo claramente también por eso, porque mm, ha hecho o dicho algo que no debía y encima hacer responsable al resto de la gente... ...cuando ha sido él o ella la culpable... ...entonces otra actitud clara... ...de que es una persona que miente... ...bueno eso ahí ya lo sabemos claramente... ...que nos ha mentido sobre todo... ...si ya hemos averiguado el motivo y tenemos pruebas... ...y vemos que está culpando a los demás... ...en vez de mm, asumir su culpa... ...pues está claro que nos está mintiendo... ...y bueno ya sabemos que una persona que nos miente... ...pues no nos esperemos que en el futuro no vuelva a hacerlo ...pues sí... Ahí está la clave, si nos miente... no Yo siempre tú. le digo a la gente que sí. cuando están conociendo a alguien, sobre todo, si ya empieza a mentirles, que no se vayan a esperar, que no lo vaya a hacer dentro de unos meses. Es decir, es que esa persona, por el motivo que sea, o no le gustamos, o no nos quiere, o no quiere estar con nosotros, y si ya nos está mintiendo, eh, el mes que viene nos va a mentir, el otro también, y el otro también, y nos demuestra que no le importamos. Porque, lógicamente, la persona que nos importa, no le mentimos, y si le mentimos es que no nos importa, si es que es así, si te pones a pensarlo tranquilamente te das cuenta de que tú nunca le mentirías a la persona que quieres. ¿Tú crees, Juan, que la persona que miente es eh, un mentiroso o una mentirosa por naturaleza? Normalmente sí, la gente que, que miente es porque lo hacen habitualmente, Sí. lo han hecho muchas más veces antes y lo van a seguir haciendo. Esto es como comenté un día en el programa, que dije, eh, la persona que es celosa lo era, lo es y lo seguirá siendo. O sea, cuando conozca a otra persona después de ti, va a seguir teniendo la misma actitud de celos y de mentiras. Uh -huh. Pues aquí es igual. Y la gente que miente lo suelen hacer muy habitualmente y lo van a seguir haciendo. Es decir, no vas a poder cambiar a una persona que miente, quien espere, voy a ver si me deja de mentir. te digo que no, que lo va a seguir uh -huh. haciendo. Y entonces, cuando veas tú que conozcas a esa persona que no te miente, hay muy pocas desgraciadamente gente que miente ya, pero bueno, algunas hay, eh, cuando vea, cuando conozcas a una persona que veas que no te miente es cuando te darás cuenta de que realmente sí que es una persona que merece la pena y que la otra pues no había por dónde cogerla. Uh -huh. Bueno, pues un poquito de resumen antes de terminar, Juan. Pues resumen resumen es, estas tres señales son fundamentales para saber si la persona ...que estás conociendo, con la que estás o lo que sea... Eh, ...te está mintiendo o no... Eh, ...la primera es que se pone demasiado nervioso o nerviosa... ...cuando te está contando algo... ...si no has hecho nada no tienes por qué estarlo... ...la segunda cuando se contradice y te da demasiadas explicaciones... Sí. Es ...lo mismo, si no has hecho nada no tienes por qué justificarte continuamente... ...y la última que acabamos de comentar... ...pues eso cuando le echa la culpa a todos los demás... ...a las demás personas... Y, y él o ella, pues, que intenta quedar como un santo. Evidentemente, ya digo, este tipo de personas, por supuesto, no conviene tener la fe de nada, ni de pareja, ni de amigo, ni de nada de nada, porque ya sabemos lo que te espera con una persona mentirosa. Pues estas son las tres señales para saber eh, si una persona te miente. Juan, como siempre, como cada semana, muchísimas gracias. Y nos volvemos a encontrar el próximo martes aquí en Radio Futuro. Muy bien, pues gracias a vosotros. Y como sé que vais a estar de feria, pues pasadlo muy bien, divertiros, eh, tened cuidado con el calor uh -huh. y, y nada, pues a disfrutar, que para eso está la feria. Pues a partir de mañana por la noche ya comenzamos la feria. Así que si te quieres dar una vueltecita, encantado de tenerte por aquí. Nosotros también. Pues muchas gracias por la invitación. Si puedo, me escaparé un poquito. Muchísimas gracias Juan y hasta la semana que viene. Muchas gracias, un abrazo.